Eh, que después de las 5 de la tarde ya no hay persona presa. O sea, ya ¿Cómo? no es como... Algo. No, según han dicho, han bajado los lo apresamientos según el periódico Diario Libre. Dice que ya no hay esa, esa persecución de, de, de apresamiento después de las 5 Eso, la gente, y a veces los policías pasan como que no le da mucha mente, eh, no le da mucha mente a, a la gente que está en la calle, o sea, que lo dejan pasar, no, no quedan presos. Entonces, yo pregunto: entonces, ¿de qué vale el toque de queda? Entonces, hay, hay gente que ya, o sea, ahora ya saludan a la patrulla, la patrulla pasó, ¡ey! No están metiendo gente presa. Eh. No es, que yo me quie, yo no es que yo quiero que, que ustedes lo metan preso, o sea, ni que lo agredan ni nada, pero si usted está afuera y usted sabe que, que había un horario hasta las 5, usted no puede estar afuera entonces ya dicen allá por ejemplo por ayer pasó que no están apresando no apresaron a nadie o sea, en horario, no apresaron a nadie creo que no no sé si en la noche, o sea, no salieron a patrullar como antes salían a patrullar y metían preso a las personas que estuvieran en la calle ya como que eso se fue a pique, ya eso murió ahí, ya nadie está metiendo preso a nadie. ¿Qué tú dices de eso, Ricky? A una cosa, si es que ya más de lo mismo, cuando tú repites la misma cosa, las mismas informaciones, la misma información, la grabadera y la grabadera, como que cansa a la gente. No uh -huh. sé si es que todavía lo están grabando, o, o sea, no lo están grabando, o, o qué, o, o la gente está. No, porque por ejemplo, yo ya. mando camarógrafo. Y me dicen ellos que a veces no salen. O sea, no es, que, ellos no, es que no están saliendo. O sea, el, la policía... Oh. Ayer, ayer no salieron. O sea, ayer no salió. Ayer la gente se quedó... Oh. O sea, la policía no, no salió como, como estaba acostumbrado. De que fulano está en la calle, fue preso. En Puerto Plata sí, que me mandan los videos. En Puerto Plata sí están saliendo a la calle y están metiendo presos. A tu el que esté ah, en la calle. ¿A en Cotuí ayer cuando iba a hacer el trabajo...? Eh, vi que apresaron a una persona que venía en el carro. Y yo, o sea, aquí, aquí todo el tiempo estaba así güey. Todo el tiempo estaba trabajando, la policía sale y todo aquí en Sánchez Ramírez. ¿Tú crees que la policía se cansó, Fue Ricky? Para ti, yo creo que la policía se cansó, Fue. Yo creo que le han bajado. Le han bajado. Sí, güey. Le han bajado a eso. Ellos mismos, me, me dicen que no salieron, güey. que no están saliendo. Por algo es, ¿eh? o sea, si ellos, tal vez puede ser que ellos dijeron, bueno, ya, está vez más es lo mismo, agarrar gente y sentar en la mañana, si hay un, mucha gente, están de nuevo, la agarramos preso, tal vez puede ser eso, pero está raro. O que... quizás está, está días, ah, ya no están saliendo, vuelve la gente a coger confianza porque es así, y salen y se llevan a todo el mundo. Sí, puede ser eso también, o por ejemplo, hoy. Yo supongo que hoy va, va no sé si va a tener que salir a las 5. Y también otra cosa, la gente, hay mucha gente que me pregunta que si en verdad cambiaron el horario de 5 a 4. 5 a 4 de la tarde. Yo tengo entendido que no, que a las 5 de la tarde que comienza el toque de queda. Pero no están apresando a nadie el ayer, no sé, otro día, pero ayer no apresaron a nadie. Y la gente entiende como que eso ya pasó. Entonces, lo que va a hacer la gente ahorita, Ricky, que va a salir a la calle. No, pero ellos no, van a salir hoy. Los lo, lo, lo, lo, agentes van a salir. Hoy salen los agentes. Ya tú dijiste, te está diciendo aquí que ahí se quedaron. Hoy salen. No, pero bueno, la gente yo, yo, no, me tiene, con... tiene que pero salir. La... Uh -huh. Parece que el coronavirus se pega de 5 a 6 de la mañana porque yo estoy a antes de las 5 en la calle. Se pega nada más de 5 a siete, de 5 de la tarde a 6 de la mañana. Y abro, o sea que también hay otra cosa, que la gente de noche es que más se pone activa, la gente sale a la discoteca, sale eh, fritura, sale a comer, sale a hacer su desacato, Sabe por eso. Pero en la mañana lo que yo veo es una fila, aunque, te voy a ser sincero, ha reducido la fila en los supermercados. No sé si es que ya los cuates se acaban, pero ya ha reducido. Hoy yo fui al supermercado y no hice fila. Yo entré normal. No estoy escuchando no, a Ricky. Ojalá, otra ojalá. Otra cosa, la patrulla veo como, o sea, según me informan, eh, no, no se ve patrullaje en los barrios y ha aumentado un poco los, los, los atracos, principalmente en la zona norte. Ha aumentado un sí, sí. poco. No sé si es que más salen a patrullar ahí en, en, en el medio de la cuarentena, después de las 5 pero deberían darle más calor una patrulla que dé una vuelta por los barrios de la zona norte que me han reportado muchos atrás. como Sí, eh, eh, eso es lo que pasa. También dicen que como que la policía cuando hace patrullaje va solamente a la zona céntrica y de ahí no pasa. Y ahí como que da mucha vuelta en la zona céntrica. Yo, eh, como tú dices, ya cuando no hay autoridades por el sitio de los barrios, y ahí vienen los atracos y personas que salen en la calle a hacer de todo. Entonces, yo esperemos que si la policía va a hacer el toque de queda, que lo haga como lo, como lo hizo, como lo empezó. Que todo y que esté en la calle, vale. después de las 5, tiene que estar preso. Es que, porque sí. Si, sí. Si, claro. eso ha, si eso ha ayudado a que se reduzca en la provincia de Duarte, vamos a en la cierta que tú termines. Vamos a La Gracias. otra información que tenemos...